Serio, por favor, silencio en el estudio. Este es un tema muy serio. Estoy preocupado por dos individuos que tristemente están pasando por una pena, siendo acusados de corrupción. Yo quisiera que Villalona, si pudo conseguir el camino, un cortecito de uno de los dos imputados del caso Pulpo, el señor Alexis y el señor, el otro no me acuerdo el nombre, es un popi. Que Suriel, teme, Suriel, Suriel, el señor Suriel Ojalá Villalona tenga el video Cuando el señor Suriel Expresaba Expresaba Expresaba su tristeza Porque Esto es una historia triste Una historia triste Que por favor si tiene la música de Titanic Por ahí podemos ponerla No, eh, no hay una que el muchacho tiene por ahí Guayda Entonces Alexis está cansado de tantas zozobras que le ha hecho el ministerio público. Y, no, y, que, y quiero aclarar que después que Alexis dijo eso, que está cansado de tantas zozobras, los zozobrosos no tienen nada que ver en eso. Nosotros, categóricamente, nos desvinculamos eh, desvinculamos de que hayan zozobrado el pobre Alexis. Y el pueblo... Eh? Hey, Suriel, Suriel. Ah, ok, Suriel. El apellido Suriel. Ay, ese que se ve ahí esa, detrás cabeza. El señor Suriel. Ay, hombre. Esto es una triste Suriel. historia. Y, Pero, y se pasó aquí. toda su ponencia hablando de su papá. Los hechos son individuales, caballero. Su papá no tiene que pagar por los hechos suyos. A la verdad es que, ven, eh, sí, vengan aquí, vengan aquí. Ya dejen la lloradera ustedes. No, no, deja la música, la música. Sigue hablando ahí, Liz. Vengan aquí. Sigue hablando, vean esto, que siga hablando. Si a ese señor lo dejaban hablar un minuto más, el pueblo iba a tener que pedirle perdón a él. Porque él está como los hombres que pegan cuernos y cuando la mujer lo deja hablar, pues la mujer termina pidiéndole excusa. Así está él, el pueblo iba a tener que pedirle excusa. Porque esta joyita Esta joyita. Se, se plantó ayer a hablarle al tribunal como todo un santo que le tiene su familia en zozobra, que iban todos los días a sus oficinas a decirle que la iban a desmantelar. Eh, yo me dio ganas de llorar, así como están ustedes, ya así estaba yo anoche ya escuchándolo. Y, y un abogado muy bueno que tenía, un jovencito muy bueno. Sí, es muy bueno, muy bueno. Da lástima que sea abogado de ese señor En un momento como que le creí ¿Usted quiere andar de su reloj? Porque son temas es un tema ¡Sin vergüenza! Es, es triste, Tengo es, que triste es triste esa noticia. noticia Ahora, ahora Ahora yo voy con el otro Ya tú hablaste de Alesi Ahora, por favor, el otro, póngame el otro, hay video del otro, yo le Yalona, Dios mío. Mi Papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. ¿Qué me dio Oye, No fue pues esa... su papá, señor, no es su papá el imputado, es usted. Oye, esa tristeza a mí. No, no tengo palabra, Neto. Camina, pueblo, pueblo de Dios. Así. Mm -hmm. Nueva ley. Están todos llorando. Y mis hijos, mi papá, <ríe> mi madre Cuando tenían todos esos millones, ¿eh? fiesta y fiesta. Y tornado y tornado. ¿Dónde están? El... venido conmigo! ¡Cuando me llevaste! O ¡No me, me quiso, llamaste? detalle no, no no no como mamá qué detalle qué detalle señora señor, pero todo? qué sinvergüenza tiene esta gente esa es la hija mía que está gritando sí, sí. no no déjense de cómo no esa no, no, no, es no, otra no esa es otra déjense de cómo es video es video pues, por favor ¿Eh? sí tengo un invitado triste por favor, póngame por favor, el video del hombre más Dejen santo. Dejen la zozobra a esos caballeros. Dejen las dos a esos caballeros. Basta con el asedio que el ellos vi... tienen en el ministerio público. Vamos, vamos. El video del tipo más santo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a llorar. Que detalles lo has tenido, tenido conmigo. conmigo. Cuando me llamaste. Cuando Señores, me llamaste. Cuando me Ahí está. Vamos a escuchar, por favor. Al tipo más santo de la República Dominicana. Dale. Yo creo que si yo escucho a mi papá otra nunca vez... Nunca pensé. Está sentado en un tribunal. Nunca pensé en una cárcel como la que estoy. Nunca pensé en bañarme en el sitio donde me estoy bañando. Nunca pensé comer la comida que yo estoy comiendo. Pues o sea, nunca ha sido la enseñanza de mi padre. Nunca he sido el ejemplo que yo he visto de superación, de trabajo, de honestidad de mi padre. Yo tengo dos hijos, señor magistrado, uno de 11 años y uno de 7. Y tal vez mi actitud en el momento ahora es por una llamada que esta mañana hice a mi esposa, como lo hago regularmente ahora en estos días, y noto a mi esposa un poco afligida. Mi esposa es una persona muy fuerte que me ha dado mucha fortaleza en este proceso. Oigo a mi hijo atrás y mi esposa me dice que mi hijo de 11 años quiere hablar conmigo. Pues me pasa el teléfono a mi hijo. Y mi hijo me dice a mí, que viendo su tableta de YouTube, me dice, papá, tú te afeitaste. Yo tenía barba. Te afeitaste. Digo, sí, mi hijo, yo me afeité. Yo te vi con un casco, papi. Pero, sí. No, papi, pero yo también te vi con algo en las manos. Y no eso, papá. Te vi con dos policías atrás agarrándote de la mano. Qué detalle señor. Qué vergüenza. ¿Has tenido conmigo? ¡Ah! ¿Cómo me llamaste? No me con ataque, que... con ataque. ¿Cómo con ataque? Dale, dile si, no, no, como ara, ara, si, es, ri, si es rico. No, esto, si es rico, es... Pobre, si no, es rico, no, un es así. Ataque de, un ataque de... No, los, los popis no dan ataque. No, no, no es así. de qué. Uh. No, los popis no. Cuidado, mira, si no se trae a la gente, le dijeron oh, mamá una vez. Mi papá, mi padre, Miren. mi padre es muy honesto, mi padre Ahora, es muy serio, me, me mi padre y su me, digo, honor. Me llegó, me llegó. Hasta Eco le pusieron a la lista, ay, ay, ay, ay. Sí, sí, ay, me oye. no me señores, si usted está escuchando la televisión de aquí, no es un velorio. Es que estamos tristes por esa historia tan triste que ese tipo dijo, Neto. Yo me siento. Ya. Usted no se imaginó. Ya se, no tengo usted palabra. no se imaginó, señor, comiendo neto, neto, esa comida. ¿Qué? detalle. Déjeme hablar, que voy a hablar algo serio ahora. Usted no se imaginó, señor, comiendo esa comida. Hay gente pobre de los que ustedes les robaron el erario público que comen eso todos los días. Ay, Dios. Usted no se imaginó, señor, bañándose así. Ay, Dios. Hay gente que se baña en con Yo no me estoy bañando, no me estoy bañando, no dijo tienen, Dios Porque no, no tienen una él. vivienda digna porque o ustedes que... se robaron todo. Miren, o callos. sea, o Dejen sea, amiguis, que yo a, a mí, yo... yo a mí, yo no, no creo Bueno. No, no, no, a este nivel ellos no, no tienen privilegio. Bueno. Quizás cuando ya estén en la cárcel tienen cierto privilegio, bueno. pero mientras estén en el palacio no tienen privilegios. Bueno, eh, señores, vamos a estar a, eh, a las 5. Sigue el juicio. Y ya ustedes saben. Vámonos con otro tema. Ya terminamos, terminamos esa triste historia. Señores, el presidente Luis Abinader es más tigre de lo que la gente cree. La gente cree que el presidente es una Tayota... Uh -huh. Tayota. Esa Tayota... Le ha salido, como dice Marino Zampete, dijo una piña agria. Es bochinchero el presidente. Marino Zapete es, dice, es, es muy Luis ha salido una piña agria. Es muy, es muy bochinchero. Aparte de lo que pasó con tu Kimberly Neto, tu amiga Kimberly. Renunció. A con esto, a pero dale apoyo. Con más. Pero ahí, en el programa, no, públicamente. No, no que Nesta una dama. Amiga, ni, no puede fallarle. A no, no le una, ha llegado ni una menta de todos los millones no, que esa es señora dama, tiene. No, es una dama, es una dama. Sí, ya sí. Y renunció dignamente. ¿verdad? Claro, dignamente renunció porque imagina todavía. No fue no tan digno, lo, no, fue obligado. Obligado, obligado nada. Eso fue mandado, eso fue mandado mi no, amor. tú mire. ¿lo sabes? presidente. ¿Qué ha dicho el Ministerio mi Público? El presidente. hizo no nada? El, tiene todavía. un sometimiento, claro que sí. Por lo que resuelvan qué es lo que están sí. esperando, bueno, ¿Por qué tiene que resolver. Ahora, ahora. Entonces. Es una empresaria, una empresaria. En su momento, entregó su cargo. Y Berenice, como santiaguera, se va a encargar de ella. Miren. Está, estamos tí. esperando. ¿Qué tiempo tiene eso, Soporte?